Hola Chavales, aquí estamos en un nuevo video Del canal Y como vean, perdí la cuenta de Minecraft Así que, de ni modo Me toca tratar de recuperarla Porque si no, valió caca Y... Aquí estamos en Stumble Guys Voy a grabar Stumble Guys Me voy a poner el robotito Fachero, facherito, facherísimo Voy a crear grupo Estoy investigando Si una canción tiene copyright para saber si la puedo cantar en video Chamaca el, el código 32.848 Según Google no tiene copyright Listo, adiós Chamaca, pero igual no voy a dejar que la cante Si la canta... Ah, me quito el... La me quito el audio, chamaca Me quita el audio si... Si la canta 32.848 yo también ¿Ah? Yo lo canté en el video de Beth, o sea, de cuando estábamos haciendo el PvP. A ver, ¿te acuerdas que luego nos, que cuando ya estaba viendo el video nos estábamos riendo de que en plena video me puse a cantar la canción? Sí, pero chamada que no cante, po. Que ahí uh -huh. después voy a editar y voy a poner canción épica. Ah, wey. Canción tremendo del culo, pero. 32.848. Quiero ver cuánto cuesta Filmora Para ver si me alcanza con mi, con mi dinero para Con comprar? tu sueldito Con mi sueldo de 5 pesos a la semana Y nos vamos a fuego oh. No mames, ahora que lo pienso ¿Esa, ¿Esa canción tiene copy? bueno Me estás diciendo a mi que no cante una canción Porque, no, porque según tú no tenía copy Y yo no confirmé que no tiene si estás viendo este video, me gusta mucho esta canción. Sé que nunca vas a ver este video, pero. Le etiqueta lo pli. Si llega a responder Robles. Me da un desmayo, amigo, que me, que me muero 90 veces. Una cosa: el código de la sala es 6644. ¡Chamaca! ¡Ya te dije yo! 32.848. La chama está pendeja. Ah, ah, ah. Sí lo puse bien. Y nos vamos a... No, lo puse mal. ¿32 mil cuánto? 848. Si es que me que equivocado en un si, quieren que grabe, que si quieren que grabe Geometry Dash, dejen su like. Digan en los comentarios si quieren que grabe Geometry Dash Y yo tranquilamente grabo Solamente que voy a estar desde el celu y, me, y mi celular va a ir a un culo amigo mm. Soy retrasado. atrasado Vale chicos, que mapa voy de primero y nos vamos a fuego. Oh, oh, oh. No, amigo. Rife. Me cago en la pu. Me cago en la pu. La Foxy. Confío. Hostia. No sé si hacer ese no sé si hacer eso, no, no sé si hacer no eso. No puedo. Ya, ya, oh, ¡Hostia, chaval! Oh, ¡Hostia! ¡Bravo! Protip. hashtag protip. Más rato voy a hacer un directo a ver si quieren a ver si van a, a ver si juegan conmigo Stumblegays eh, Voy a esperar a todos mis suscriptores porque acá solamente se necesitan 32 personas y si llegan al al directo 32 personas y se unen al al gays son dioses. ¿Y tú te crees que van a llegar 32 personas? Chama, yo ¿Hace tengo fe. Sí? Chamaca, yo tengo directo, sino, Mira, si llega una persona, solo... Es un milagro. Voy a declararlo el mejor miembro del canal. No, yo... Yo lo pongo de admin, de, admin, de moderador del, del canal. Voy a hacer una cosa. No me voy a morir porque me tiran los bloques me voy a morir estrella contra un láser Te lo digo yo Y <risa> Vamos a comprobarlo Te lo digo yo No me voy a morir por los bloques Me voy a morir por un láser <risa> Si sobrevivo me declaro Dios Declaro Dios <risa> Se fue el fulo. ¡El pingüinazo! Oh, ¡No mames! ¡Es el mejor mapa para la final! Es el mejor mapa para la final. ¡Épico! A la concentración máxima, porque aquí no puedo perder ni un carajo. Será ¡Pero tiene mato. las bolas por otro lado, pendejos! ¡Se mató el pingüinazo! ¡Se mató! ¡Yo ya llegué a las 10 coronas! ¡Con eso estoy feliz! ¡Tírala, tírala, polla! ¡Pórrala ya! ¡Ah, la no, güey! Menos mal que no, no tenemos va. ni patada. Y nos vamos a fuego. Oh, oh, oh, oh. Creo que vamos tuyo y otro tipo. Ok, quedamos tuyo. Ya, <risa> estoy yo. Sí, yo. Mm. Esto va a ser épico, papus. papus. Los dos chamacos legendarios. Enfrente, en una. Tira, retira. tira, tira. Oh, oh. Ay, chamaca, no se rata. Por no han a tirar una bola, por ejemplo, favor. No seas latita. Están muertos. Eh, yo no. Yo me vengo aquí, porque aquí estamos tranquilos. Eso Chamaco sí. Chamaca, no se rata. Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame. ¡Abrázame, Mira, quita eso, quita eso. qué tengo miedo. ¡Ella quiero ganar. ¿Cómo va a durar esto? 30 horas. Corre, tira esa bombita por, por allá. Nos estamos quedando sin lugar. Ven acá, ¡Venga miedo. Paco, te explotarán la basecita a la que te había sido. <ríe> Gigi Skrik el Penseu Yogo, eso, eso, eso, uuu, uh, chamaca, me, me, me dio miedo. El, el, el, el los dos solos contra tu amigo. Chamaca, ¿sabes? esa islita me salvó la vida. Y tú, eh, eh, te va a explotar la islita y yo... Nunca me exploto una isla. No, que te había explotado la... Antes tú te habías ido para otra isla, pero decidiste volver. Y justo había explotado la islita de la que acabas de volver. <risa> <risa> Otro pochito. O sea, te salvaste de milagro. Okay. Porque tú no sabías que esa islita se iba a morir. Y la chamaca tranquilamente y yo tirando bombas No, yo no estaba nada tranquila Yo estaba llorando, amigo nuevo pro tip en este mapa ¡No! Y me caigo para hacer el pro tip No es muy confiable no, no, el protip pro -tip. Porque te puedes cambiar Te puedes yo morir. no confío en los protips Siempre puede salir sí, mal bro, Sí, bro, me salió el pro tip no, no confío Chicos. en los protips porque si salen mal Te cagan toda la partida Chicos, miren, pueden venirse por aquí tranquilamente. No mames, ¿y esto cuando se volvió en Latinoamérica? Me voy con el resto de la pandilla. Correle, gordo. Que no llegó, que no llegó. ¡Di último! ¡Di último! ¡Loco, no di último! ¡Di último, amigo! ¡Tiró el robotcito. ¿Ah? Mamá no, mames, weón, quedó tu padre? ¿Quién? ¿Y un científico loco? ¿Era tu padre? Mi papá. <ríe> Mi papá que me abandonó fue a comprar cigarros. Y nunca... No, ese es tu papá de verdad porque tú eres un robot, o sea que alguien te creó y es el único científico. Pero oxidado. ¿Y porque te dejó olvidado porque pensaba que no servías para nada? Sí, soy. <ríe> <Susurra> ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan hijo? Un <Susurra> modo lamentable en el video. <Susurra> más... <Susurra> Como me muera ahora, loco. ¿Qué carajo? Soy lamentable. Lamentable. A ver, te voy a escartear. Y ¡Sí! tu de cuerpo repente? alegría, Macarena. Que tu cuerpo me alegría. Buena. ¿Vas a, a terminar ya llegando por dejar Ay, que la la los otros pasen. ¿Qué ocurre? La tu cuerpo alegría. <risa> los otros deben estar aquí random, amigo. No me hace atrás mío. ¿Qué está atrás mío. Mm. Espérate, no. Espérate, Chamaco. Chamaco no, no piensa cosas turbias. Mm, turbio. Recomendación de vida: nunca de los nunca se acerquen al chamaco si están jugando. Turbio. Chamaco, te voy a matar si sigue mal pensando. Osana. Tenía que ver la manzana, amigo Hubiera sido épico Que no hubiera caído un ladrillo Chamaca, <musurra> oh, <no>. oh, no. <musurra> no. ¿estáis grabando? ¿Estáis grabando? No. Puri, ese, ese bug, ese bug siempre jode la vida, amigo. Ese bug. Que sí. te caes ahí. Victoria número 60. Aquí te voy. Chamaco, ahí te voy, San Pedro. ¡Mmm! -hmm. Mm -hmm. Voy a parar de malpensarlo. ¡Vencé <risa> un Yoko! ¿Qué tenía que ver, chamaca? Voy a ver cuánto me falta para tener los skin rara. Yo voy a abrir... ¡20 eh, puntos, a... chamaca! Me voy a dejar. Voy a jugar una partida y me voy a morir. ¿Loco aspecto eh, aleatorio, común o mejor? Reclamar. ¿Qué te salió? ¡Ay! ¡Hay un zorro! ¡Hay un zorro entre las... ¡Ah, no! Ya no me toca. Se pasó. Voy a dejar... Timo, que... que me toque el épico. Me tocó el épico. Me tocó el épico, pero es una niña. Hijo de puta madre! ¿No podía ser un furro? <risa> <risa> me voy a poner el dinosaurio. Dinosaur. No, la caca no, por favor. Estaba no, Soy el único furro que tengo. Pero ya, que le importa los fulos? A mí... Y aspecto raro o mejor visual aleatorio 3 2 1 Empieza la ruleta Me sale un legendario me, me desmayo en directo Me tocó un motoquero, Me tocó un poco motoquiero Y si me, me pongo contacto por un motoquero ¿Ya, chamaca, qué código? Me voy a poner a... A este. ¿Qué código, chamaca? El código y is... Tu mamá. Mamá. <ríe> Me te leí la mente. Eh, 29783. A la primera, loco, qué fue eso, qué fue eso, tomando la chita. ¿Por qué estás amarillo? Porque me dio náuseas Las náuseas no son verdes No, son amarillas Las verdades son amarillas Vamos, sí llego Sí Pero oh, no, tip, si juegas estúmmel guys Te puedes ir por al ladito y no te va a pegar ni mergas menos de que alguien te empuje y te termines yéndote Ay, el policía se... Mm. Joder tu puta madre mm. Estoy viendo ¿eh? Corta el video, por favor La mentira Me... mm. ¿Cuándo te mato? Mañana no, el viernes. El, no, no el viernes. El viernes, viernes, el viernes. No, me, no tengo plazo para mañana. Eh, mañana le toca la muerte a mi papá. El viernes. El, el viernes próximo tengo... viernes. No, el viernes le toca la muerte a la Luna ahí. ¿Por qué? Um, cosas que pasaron jugando Pero el, el próximo las viernes. No este viernes. El próximo viernes le toca a ella. Pero y mi cumpleaños. Sí, voy a hacer esa muerte y luego voy, me voy contigo. Eh, pero ella está en Estados Unidos, ¿cómo vas a ir a Estados Unidos? Maco. Ah, verdad que yo soy piloto de avión. Vale, chamaca, ¿para cuándo? Salimos el juego. Me puso una bola. Espérate, ¿te moriste? Bola truco. Bola truco. Bola, truco. Bola, truco. Chocala 5, chocala 5 Hija puta Hija <risa> de puta Hija de fruta no me... <risa> Tengo una idea Ya te un momento No, hija de fruta no <risa> A ver espérate que quiero probar algo Se mató oh, oh, oh, oh, oh. Se mató <risa> Se mató, oh yo dije se mató <risa> ¡Hola! <risa> Vamos a estar en un montoncito que les explote una bomba o algo. Voy para allá. <ríe> Voy para allá. Oh <risa> nichan. <música> ¿Qué fue ese nichan, amigo? O nichan muerto. Me pregunta, ¿qué pasaba si los empujabas a todos del montoncito? ¿El canambambus? Pues? No, <risa> mm. oh, ya ganó, Ya valió. Ya nah, valió, madre. Chamaca, ¿cómo te puedes morir en eso? <risa> ¿Cómo que morir? ¿Pegar en eso? Voy con ¡Me mi caí del mapa! ¡Ah! Ya. Yeah. Estoy con mi primazo Chamaco, espérame. Chamaco, chamaco, chamaco, chamaco, chamaco, chamaco. Diego. Este entre ¿tú? sol y yo. Entre este. <risa> <risa> Estuvo un milímetro de que me ganara el tipo. ¿Qué es peor? Chupa. Solo jugar Minecraft durante toda tu vida o solo jugar Roblox durante toda tu vida. ¿Qué es peor? Peor. Pues el el Stumble Guys. No, Minecraft o Roblox. Eh, pues el Stumble. ¿Solo jugaré Stumblegate durante toda tu vida? Es el peor. Pero Stumblege no es entre las opciones, solo Minecraft o Roblox. Me voy a poner policía, bro. Código. Yo, creo... Yo creo que los dos son igual de. Eh, 70.649. 70, o sea, 43. ¿Está con la olla. No. Ando con el tubito, ando con el bidoncito de corgi. Lo mm. <risa> no estoy mal pensando. No, no. El tubito de corgi. No, no. mm. no, no, no. Díganme que alguien más no, no, mal pensó no, no. lo que dijo la chamaca. No, no. Voy a quitar no sé el sonido. Cómo no mal pensaste el tubito, güey? <risa> Pidoncito, el, el bidoncito. Tú dijiste primero de... tubito, dije, dijiste. No, cuando yo dije tubito. Señores, en los comentarios pónganos, dije tubito. Si lo dije, qué mal pensado es el chamaco. Oye. salvada épica Si no estoy cantando, porque no me acuerdo. Eh, uh, bad, bad Liar. Ah, Bad Liar. I'm a Bad Liar. Bad <muchas> Liar. <muchas> I am gone. No fui el Bad Liar. Chamaca, ¿en qué parte estás mal pensando? Estás en Entiendo. una parte muy mal pensable. Entendí. <ríe> soy el perro policía. Soy Mike. Loco, soy Mike. Soy Mike. Soy Mike, pero policía. Es, chamaca, soy Mike. Con lentes. Soy Mike con lentes. <ríe> Mike, ponte lentes lamentable. Tranquila, me pasó en una partida. De policía pro. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Si ¿Sí se llega, si ¿Sí se llega. Si ¿Sí ¿Sí ¿sí se llega. Acuérdese que es la última ronda. Gigi Gigi Gigi jiji, Gigi Gigi Gigi jiji, Gigi Gigi Gigi Gigi Estoy viendo un estumbo el gui morir y morir, morir y morir en el área de los puños El gula la el noventa mil doscientos ochenta El pirata. Sí. ¿Cómo, cómo el skin? ¡Amigo! ¡Amigo! Chemaco adivinador. ¡Qué furro. ¿Qué furro? Empatada. ¡El alayala! ¡Ayala! Y chamaca, acuérdate que nos tocó con la alayala. No, eso fue otra vez. Sí, pues, este se llama Ay Ayala 8. Es ¿Qué la el 8? ¡Mames! la alayala! ¡Saluditos! Es el canal del bolex Chamaca, yo no saludo a Fulos. Ahora Mames. me voy a... ¿Me van a tirar más hate nada mentiras. Sí, saludo por algo saludo a la chamaca. Yala o como te llames en la vida real. Saludamos. Hemos jugado dos partitas con usted. Es buena, es buena la Yala. Sí, ya misma. está a punto de llegar. La Yala ya está a punto de llegar. Me tienen piedad. No sé. Depende de si la Yala escoge el correcto. Que parece que la Yala le vale madre. Nosotros hablando todo el rato de la Yala Yo voy por el del medio Yo voy por el de la Yala ¡Ah! No amigo, es por el, de él, por el izquierdo es por el que yo escogí Llega la Yala, no, llegó un bot Llegó un bot ¿Cómo que un bot ¿Es la Chamaca, yala? la Yala es un bot Por algo nos empareja todo el rato Con ella, es un bot León. Chamaca León. es un bot Entienda, es un bot Los bots se llaman Stumbleweed, Chama Chamaca. Que ese es un bot, porque si no, no nos emparejaría con él. Nos emparejaría okay, solamente. ¿Por qué carajo? Explícame por qué carajo hay un bot que se llama Yala. ¿Por qué son bots? Porque en el en Stumbleweed no tenía más, más. Chamaca, código del grupo. Quiero 67, ver si hay algún torneo y... Chamaca, espérate Quiero ver si hay algún torneo Lava uh. Ya, chamaca ¿Cuál? 67046. 46. 67046. mil mil I'm a bad liar mm, ¿qué estás haciendo con el bidoncito de Corgi? Estoy, eh, mm. ¿cómo se llama esto? Estoy haciendo que se empañe Eso es muy mal pensable Estoy haciendo que se empañe mm -hmm. Lo que me Like, gusta, luego... like, arriba es un mal pensado, una no, mentira no. no, niños, no tienen que ser mal pensados esto lo voy a subir sin intro. ¿Por qué? Porque va a durar mil años. Esto es verdad. Mira un estúpido, el güey que es un furro. ¡Mames! ¡No ¡Eres un furro! ¿Por qué o qué? ¿Es un toro? Yo, chamaca, yo soy un demonio. ¿Cuál ah. bueno, los demonios son furros? ¿Por qué o qué? Porque tienen partes de animal. Alla a tu cuerpo, le dio macaré Me sigo comiendo la goma, está muy rica <risa> Sí, te estás comiendo la goma ¡Vamos, llega el robotcito moderno! <risa> ¡Mi hermanito! Mm. Tu manito. Creo manito. Que, el, que el esqueleto está haciendo algo Vuelves a... No, el <risa> esqueleto no tiene... Ah. <risa> Pero vida sí Ok, no vuelvo a grabar con el chamaco <risa> No, mentira Si Me dejo de aparecer en su canal, ya saben por qué es Era bait Era bait Chamaco ah, era ¿cómo? bait Era bait Es como Espérate, ¿cómo se llama esto? Es como, ¿Cómo era que se llamaba la perrita que tienes en el mundo de Minecraft? Ay, se me olvidó bueno, pero el hijo de Toby y tu perrita se llama Puckbait Bay. Puquita, Puquita se llama Puquita y el hijo se llama Puckbait Puck, chama que era Bait No quieres es quiero que sigas apareciendo en mis videos, era Bait Like era bait. ¡Puedo pasar. Así. Ah, Pasaste de milagro, amigo. La pinche música de 2016, amigo. ¡Ey! es primero! Voy a poner la musiquita. ¡No! ¡No! ¡No! no. ¡Para mí! Ah. ¡Para mí la música! Pero como la cantes, te rom... ah. no ¡Llegó quiero... el chino! Llegó el chino! A ver, no quiero más pensar lo que estoy viendo. ¡No! ¡No llegó el, el venezolano! ¡Chamaca! ¡No llegó tu hermano! ¡Sí! tu Q Block Dash! ¡Mi mapa favorito! ¡Oh, sí! ¡Mi mapa favorito! ¡Oh, sí! ¡Like! like ¡Aquí el like! ¡Si les gusta Block Dash! ¿Cómo ganar likes en dos segundos? Ya se murieron los tres. What I'm vamos a guys I'm a Loger Hice campanita, chamaca, hice campanita. Hice campanita. Ay, no Too free. no. Chamaca, por muero. favor. Se me muere la chamaca. No lo logré. No, no ¡Lo logré! No sé, se lo muero. A... <risa> ¡Me dije! ¡Me iba a estrellar contra un láser! muy canal pase! ¡Oh, I'm me asco en falta! ¡Oh, no me ¡Problems! ¡Problems! So look me asco en falta! ¡Perfecto pari, sí! ¡Tú, yo, mermen, sí! ¡Cachita, no nos queda! ¡Sumagines, un clean lancón, Disa san eh. Robles Te quiero mucho Robles sí, te... Wey, Si algún día llega Robles a suscribirse a mi canal Me desmayo 90 veces Me reinicio el cerebro 35 veces El ¡Hey, manito Nos tocó de nuevo con penélope Choma, de nos tocó con el bot de Penélope. Con el bot de... Penélope. De... No se lo hablando, no hablando de allá, la verdad. Penélope. Que hay otro bot que se llama Penélope. Ah. Güey voy a... estoy grabando aunque mi PC va, va un, a 13 FPS chamaca 12 más 1 no lo voy a decir, no lo voy a decir chamaca es 13 no voy a hacer la troleada chamaca no, si sí lo sé, sé que no la puedo hacer 15 más 10 ok, 15 más 10 15 más 10, pues ¿cuánto es 15 más 10? ya se me olvidó Chamaca, 15 más 10 Ah, no, ya sé que, ya sé que troleas me vas a hacer Chamaca, no, que no decir. te voy a trolear es 25 40 más 10, 40 más 10. Chamaca, igual es a voy nivel acero Lo voy a decir, tengo miedo Pero lo voy a decir 50 Está bien Chamaca, si no sé ni cuál es el 50, amigo ¡Oh, amigo! ¿Cómo pasé? No, sé que puedo. ¡Y no me pegó! ¡Logré pasar sin que me pegaron! La chamaca es Jacker. Chamaquina <ríe> oh, Jacker. ¡Ay, oh, God. Jacker, mejor dicho. <ríe> estás diciendo por hacker, ¿verdad? No. Hola, no, no. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que, no que tu cuerpo me abrace alegría, cosa buena. Yo tampoco. ¿Por qué no llego? ¡Muy lamentable! Chamaca, quedan dos. Valió. Uno ya no en todo video, amigo. ¿Te imaginas y ahora toca super slide? ¿Te imaginas ahora toca el del tobogán. Tú estás cagando. ¡Uy! Mi segundo mapa favorito. Mi mapa favorito es el del tobogán. A mí el mapa favorito es Block Dash, el Honey, el del tobogán Porque ¿Por qué me caigo? Eh. Eh, eh, eh, ¡Eh! ¡Eh! Vamos a hacer la técnica ratitas. técnica ratitas jp r jp sabía que iba a funcionar la técnica ratita sabía que iba a funcionar sabía que iba a funcionar me siento orgulloso de mi técnica estaba expectando la última persona que quedaba yo era gay porque porque sí no era me parece que era un marinero I remember see a wishakuru que lo pienso, ¿cuántas Chamaca, veces se ha cantado en espérate, video? Espérate, que voy a cambiarme de skin. que lo pienso, ¿cuántas veces se ha cantado en video y yo ni me había dado cuenta? Chamaca cree la sala. La sala. El código de la sala es 86468. Si quieren que iniciemos a publicar teorías de juegos, like. Y hasta la siguiente. En mi canal, porque el chamaco no va Mi Mi, mi canal es, es, es random, así que no. Por eso sí, chamaco, ¿nos haces la voz? ¿O oh, prefieres? sí. Narrador... Pero por favor aprende a pronunciar, aprende a pronunciar las pinches palabras no sabes decir experimentar experimentar experimentar si quieren les puedo contar un trozo de la historia pero no en mi canal pendejo me saltó toda la gente encima amigo toda la gente me pasó por arriba estoy con furín. estoy con fulin Menos mal el chamaco no escuchó lo que dije. ¡Oh, oh qué rico! Wow. El chamaco no escuchó lo que dije anteriormente. Chamá casi sé que te, se tuvieron se te subieron, a, se te subió toda Latinoamérica. Mami, estoy grabando un video. ¿Qué <risa> Oh, ¡Estoy chico, grabando chico. un video, mamá! No, señor, yo no puedo hacer eso. <risa> Dale, ahora Francesco golpea. ¡Mole gordo! <risa> bueno, voy a aprovechar que el chamaco no está para cantar bala ¡Justito, bro! Me doblé el dedo, me quedé sin dedo, me quedé sin dedo, me quedé sin dedo. <risa> Mr. Trans, Trans, Trans, Trans, Trans Oradai. <tose> <tose> Oh ¿No look me in eyes. ¿Chamaca me escucha? Chamaca me escucha. Chamaca me escucha Voy a matar a la chamaca por... un Macarena, que es un ¡No! ¡No llegó Maradona! No llegó Dieguito Maradona Dile tu cuerpo alegría Magarena que tu cuerpo magra se alegría cosa buena. Oh, no las que for... Oh, I know yes. for... Problems, problems, problems... Canelo, guau. I'm a canaupar. A... You remember, see... Where's the... Paradise. You have no escape... I know no I don't know no ese es el no know. No, the ball liar, ball liar, ¿Cómo? ¿Cómo funciona el doble don't salto? Don't Chamaca, espéreme, por favor. <risa> ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata, amigo! No se puede ser tan rata. Me voy a, Me voy a cambiar la, la... la mierda. Me voy a cambiar la skin caca. O sea, la del furro. Cierra los de silencio. <risa> Ay, ya voy a parar la música porque si no me da por cantar. Ya código de la sala. Espérese, me cuatro segundos. Ah, no más, solo quería ver eso. Código. Ah, código de la sala y. Is... va? No me bromeas <risa> una vez más. No mames. Yo metí uno que se llama el Capo F Feli. Expulsalo. ¿Qué código? <risa> ok, eh, 84007. mil. 84 Cambié okay, la fin del furro porque. Me voy a poner that side. Yeah. No, no. <ríe> vale, expulsándola. <ríe> Chamaca, que. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Te Me lo mereces Te lo <ríe> mereces, te lo mereces. Diosito Me te mando una rodilla. señal. Diosito te mando la señal. Me la rodilla. Me partí la rodilla, amigo. La venganza nunca es buena. Aunque para Dios La venganza sí. nunca es buena, el alma y la envenena. Ese, ese dicho ya está muy antiguo. Desde el chavo el 8. ¿Qué? ¿Desde cuándo el chavo dijo eso? Oh, eh, no sé cuánto un personaje del chavo el 8 lo dijo. ¡Pero cómo no salta! ¡No salta el pinche personaje inválido! No, pa, no salta el pinche personaje inválido. Oh <risa> <risa> <risa> <risa> chamaca. ¡Cierre los ojos. <risa> <risa> Parece la canción. O no la escucho más. ¡Ok! No se enoje. Que me va a saltar el puto copy si esa esa canción tiene copy, güey. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que la sube en Gacha? ¿Porque él tiene los derechos de autor? ¿Con ¿Por qué gacha tendría los derechos de autor? Que ellos tienen, ellos se sacaron el, los derechos de autor de ese puto. Peón, hay niños de 5 años subiendo esa mierda. <risa> por pues pronto le va a llegar una denuncia. Hay como 500 videos de esta mierda. Literalmente son niños con son niños chicos, amigos. ¿Sabes cómo lo sabes por los cringes que son los videos? matando a la chamaca parte 1 primero la voy a matar con cuchillo <risa> <risa> <risa> <risa> Cierre los c... <risa> carajo me pegaron un bolazo <risa> <risa> mm. Era un video normal que lo hasta pienso? que la chamaca empezó a cantar. Tengo una serie pregunta de preguntas si ahora mismo tendrá derechos de votar porque los videos que veo son como del 2018 Sí, creo. tu cuerpo alegría, macarena que tu cuerpo pues es alegría cosa buena. <risa> chamaca, si me salta el copyright yo igual te voy a hacer copyright, te voy a, ir a y voy a, tu video te voy a hacer copy. No te vuelvo a invitar a un video entonces Y yo tampoco Si por el aviso Así que o dejas de cantar Paso, no Pelea épica con cuchillos Paso, no Paso, no Llegó la invadida? Y la chama casi quedó tonta. ¿Qué pasó ahí, crack? Ok, ya no. Vamos a matar. Listo, chicos. Ahora vamos a tener piedad. Vamos a tener paz. Pero chamaco, ¿te puedo hacer una pregunta? Chupame ¿Puedo cantar Legends Never Die? No No puedes cantar nada eh, Me voy del video O canta a fuego de Robles Si te la sabes No No. Y en de Esa, esa música si sí se quiere Cantar animal como empecé a cantar Bueno chicos ahora ahora nos ahora no nos van a romper los oídos Chicos, ¿ahora tienen bien los oídos? ¿Ya no los tienen rotos? A mí ya me están sangrando los oídos, güey. Llegó el la pendeja La noche se sale, y toda la moto mami. Ya, le, Créditos de, de la música a fuego es de Roblox. En la calle, en la calle, donde te conocí. Mm. Hoy sale el sol en mi ventana. En el por la mañana. Ven si quieres verme. Múscando te... Ven. Tengo la enrambá, me la Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah, ah. En la mañana no, oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay No, no, no, no, no Los genes que tú tienes Me sale el sol en mi ventana En la mañana, vente, si graba el mes Vente Uh, uh, uh, uh, uh. Y nos vamos a fuego. Oh, oh, oh. No metieron en gol, no, Bros. Pégale, pero malditos imbéciles, metan el gol, pendejos, metan el gol retrasados. Pero es que los malditos retrasados vienen a mi portería, weón pero vayan a meter goles, pendejos. Pero pendejos. <risa> Vamos, golazo, golazo, golazo, golazo. Ahora no puedo ningún gol. No puedo, no se puede meter ningún gol. Amigo lleva la pila. oh oh, oh salvada épica, y, oh, oh, oh. y nos vamos a fuego, oh. vale.